Cuántas veces había intentado pintarte y descifrar el misterio de tu mirada, profunda, apacible y serena, capaz de desnudarme y echar afuera lo que se esconde en mi alma manos, dibujaría unas llagas para contar cómo forjaron los clavos. Esas caricias tan dulces, tan tiernas, que han cobijado mi alma cuando he buscado tus brazos. He conseguido el matiz que haga juego con tu sangre derramada por mí. Apenas puedo valerme de esta inverde canción y con el trino de mi voz me atrevo a hablar de ti. ¿Cómo podría pintarte, Señor? Es imposible dibujar tanto amor Y en tu pecho, donde apostó aquella lanza Quiero pintar rayos de luz roja y blanca porque una vez, de allí manó sangre y agua Para saciar con tu gracia, toda la sed de mi alma Pero ya ves, ni siquiera he conseguido el matiz Que haga juego con tu sangre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 Amor. Ta Pararam pam Misericordia divina luz mar de gracia Confío a ti estas almas, defiéndelas, que no se pierda ninguna, porque eres tú la única esperanza. Jesús de la misericordia, en ti confío.